Hola, muy buenas. Mira, hoy todo el día trabajando y he la sorpresa es que me ha venido hoy el paquete. Lo pedí el viernes por la tarde me ha venido hoy. Bueno, perdonad que esté abierto porque estaba yo grabando y resulta que cuando me he dado cuenta pues no, no se había grabado bien porque es la primera vez que grabo. Bueno, pues mirad, mirad, este es el paquete. Aquí viene una fotico de Comino Negro eh, ya disponible. Y ya le diremos los beneficios que tiene ¿Vale? Bueno Miren, esto Esto sí que es verdad que me lo pido para mí Porque es café negrito ¿eh? Que es una pasada Con este café negrito Yo llevo yo un año más tomándolo Y es lo que me ha regulado a mí mi, Mis problemas de tiroides Y demás cosas Bueno, pues me he tenido uno Y me he tenido dos Porque somos más en la casa Y tomamos todos café entonces eh, los pequeñitos me venía ya un poquito cuesta arriba, o sea muy muy mal y me hacía falta más producto entonces este son dos lo que gastamos en todo el mes, toda la casantera este es el café negrito que decimos en pequeño, que viene en 20 sobres, en bolsica que te lo puedes llevar a cualquier sitio un sobre sí con el bolso y tomártelo esto es el café de crema que esto le encanta a una clienta la, que es una espumita que hace cuando se lo toman esto, café 3 en 1, lleva, lleva azúcar, la leche y el café. Riquísimo que está también. Bueno, aquí tenemos ¿eh? aquí tenemos nuestra Black Crumune, o sea, pimienta negra, que es una maravilla. Es la primera vez que lo vamos a probar. Que ya está conocida, pero aquí en España no, no hemos llegado a conocerla. Y tiene que ser buenísima también porque vale para, tiene muchos beneficios. Ya lo explicaremos. Después tengo el GR, a ver, tenemos el RG y el GL una pasada, estos son gemelos para mí, con esto y con la espirulina que yo me tomo todos los días durante un año que llevo tomando y con mi café me ha regulado todo, todo de mi cuerpo, todo lo que yo estaba mal. Y ahora me encanta y soy otra persona por dentro más alegre, más trabajadora, más... Bueno, ¿qué voy a decir? Muchísimo, para no alargar. Bueno, esto otro. Luego tenemos la espirulina, que la gente se ha enamorado de la espirulina, que con una pastillita, eh, dicen que con una pastillita se, tome, eh, se come un kilo de fruta o un kilo de verdura. Yo la verdad, como quiero perder barriga, pues me tomo tres pastillas media hora antes de cada comida. Y he bajado mucho, mucho la barriga. La tenía muy, muy inflamada. Y vale para más cosas, claro. Después tenemos mi café negrito con caramelo. Que cuando no tengo ganas de hacerme un café un café recién comida, me tomo un sobrecico de eso porque a mí me encanta. Un sobre que lleva por lo menos 10 pastillas o más. sí. 9, 9 pastillas, 8 o 9 pastillas lleva y me lo tomo todo, como si me hubiese tomado un café. Fantástico. Y como yo padezco de mocos crónicos, o sea, de pulmón y de todo, cosa de crónica, me he comprado esto, que ya lo estoy gastando muchísimo tiempo, y, y me tomo uno o dos pastillitas de, de pastilla que tiene gusto a mentol. ¿eh? Cuando yo me lo tomo en la noche es como si me hubiese echado todo el pecho de vaporut, vale, y esto es una pasada ya los mocos van a menos, toso menos porque esto es para todas las personas que tengan ese sistema como yo de mocosidad y crónica y todo bueno pues esto es lo que, lo que la, os he enseñado es la primera vez que digo que es la primera vez que grabo me encuentro un poco nerviosa y en fin, que en, el otro, en otra ocasión lo haré muchísimo mejor muchas gracias